¿Sabes qué? Hagamos la tarea de ciencia mejor. Ok. Ok, en esta vamos a hablar de anatomía. De anatosuya. ¿Cómo que anatosuya? Te